Hola, mis amigos, ¿cómo están? Llegó el momento de hablar nuevamente de HomeCNL, esta plataforma que desde el primer momento que yo me di cuenta que existía, les dije que esto no era, no tenía un control de riesgo, no era ni que era de bajo riesgo, ni de medio, ni de alto riesgo, era directamente botar su dinero. Y si no me creen, vayan y vean ustedes el video que yo subí. El cual se llama HomeCNL. Es una estafa promovida por estafadores. Este video lo subí el 6 de julio del 2022. Hace poco más de un mes fue que lo subí yo a eh, mi canal de YouTube. Y básicamente dije esto. Que era una empresa que tenía todos los focos rojos. Porque decía que trabajaban en Estados Unidos. Cuando vamos a ver en Estados Unidos este tipo de plataformas directamente no existen. ¿Por qué? Porque a personas que eh, promuevan este tipo de eh, estafas financieras son eh, condenados hasta mínimo dos años de cárcel y la gente eh, no quiere tocar territorio estadounidense. De hecho, si ustedes se fijan en Omega Pro, eh, la mayor cantidad de inversionistas están en, eh, en Colombia. Más del 60% de personas que están en Omega Pro es Colombiana. Cuando uno de los CEOs es de Estados Unidos y ni siquiera aparece en el mapa de inversores, eso es porque Estados Unidos es uno de los que tiene mejores reglamentos para poder denunciar todos este tipo de estafas financieras. Entonces el hecho de que te dijeran de que Home CNL trabaja en Estados Unidos comprando casas, remodelándolas, lo que sea que te digan. Directamente es una mentira. Y si no hay documentos para demostrarlo, pues ya es más que obvio. Yo no sé, la gente ahorita se hace la sorprendida. Uy, ¿cómo es posible? Uy, yo no sabía. Señoras y señores, piensen un poquito dónde van a poner ustedes su dinero. Analicen, investiguen un poquito. De, de, de, de los esquemas Ponzi, ¿se puede ganar dinero? Sí, dinero sucio, dinero que les le va a costar a otras personas, porque cuando ustedes están ganando dinero, es dinero que están agarrando otras personas que probablemente ni siquiera vayan a recuperar su, in, su inversión inicial. Si a ustedes eso les cabe en la conciencia y no les pesa, pues... Entren a como una ruleta rusa a ver cuánto dura un, un ponzi y saquen dinero de personas necesitadas y personas que realmente necesitaban el dinero. Ahora bien, ustedes ya vieron que HomeCNL cayó, ya vieron que HomeCNL era una estafa. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a seguir creyendo en estos networkers, van a seguir ustedes creyendo en estas personas que hablan muy dulce, que hablan muy bonito y que... Eh, según ellos dicen las cosas como son Pero que cuando cae Ese tipo de estafas Una vez que tiraron la piedra Esconden la mano y dicen No, yo también soy uno de los afectados Uy, yo también estoy perdiendo dinero Yo no soy dueño Yo también estoy perdiendo como ustedes Y van y brincan a otra plataforma A hacer exactamente lo mismo Yo les digo a ustedes ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes? Pagándole a personas de este tipo que andan brincando de estafa en estafa. pagándoles su salario porque ellos viven de esto. ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes cayendo en las redes, cayendo en, en, en los argumentos falacios de todas estas personas? Yo creo que ya es momento de que ustedes tomen control de sus vidas y no pongan sus vidas en control de otras personas. Ya llegó el momento... De que si ustedes no han visto todas estas plataformas promocionadas por estos networkers. Y yo lo digo con nombres y apellidos. El ingeniero Javier Madrigal. ¿Cuántas plataformas no ha promocionado? ¿Cuántas plataformas no han caído? Ya van más de 10. Más de 10 plataformas. Y ustedes siguen dándole dinero a este señor. Ustedes siguen creyendo en este tipo de, de falacias. ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes? ¿Cuántas veces más tienen que perder dinero? Para darse cuenta que aquí el único que gana realmente es el que lo metió usted. El único que está sacando un dinero jugoso es estas personas. Él mismo decía que estaba en el puesto, no me acuerdo si número 3 o número 7. De Home CNL. A nivel mundial de las personas. Con que más eh, habían ingresado personas a Home HomeCNL? ¿Cuánto dinero no se llevó este señor? Y ustedes todavía creen que este señor y todos estos networkers son víctimas. Ustedes todavía creen que estas personas no sabían de, a, en, en qué se estaban metiendo. Si con toda la malicia del mundo se sabe que estas personas lo único que están haciendo es acumulando un, una comunidad gigantesca para meterlas en todas las plataformas que aparezcan, sin ningún control de calidad, simplemente para ellos meterse el bono por meterlos a ustedes como referidos. Y ustedes siguen ahí como corderos, dice, dice la Biblia, como corderos al matadero. Ustedes siguen ahí creyendo todas estas, estas habladas de, de personas que sin corazón, sin escrúpulos, que usted sabiendo que es un ponzi, sabiendo que usted es, que este tipo de plataformas es una estafa y que probablemente van a perder dinero más del que van a ganar y que el único que se va a llenar los bolsillos es usted como networker, es usted que está, tiene una comunidad grandísima de personas que está metiendo. Aún así, usted se hace de la vista gorda y y le importa más el dinero que la gente. Y aunque diga lo contrario. Aunque diga que no. La gente le sigue creyendo a los cantos de sirena. Le siguen creyendo a, a, estas, a estas habladurías. A estas personas que hablan muy lindo. Pero siguen perdiendo dinero. Ahora bien, ustedes quieren seguir perdiendo dinero. Sigan invirtiendo en plataformas como HomeCNL. Sigan invirtiendo en plataformas como eh, iPrime Capital que ya cayó, como Pietra Verdi que ya cayó eh, como todas las que <ríe> las que el señor ingeniero Javier Madrigal sigue promocionando y que cuando cae simplemente se lava las manos borra los videos y ¡ay muchachos! yo también soy una víctima más, yo también fui estafado ¿ustedes creen que yo soy parte del corporativo? no, yo también perdí dinero como ustedes, no señores este tipo de personas hacen inversiones mínimas, poco dinero, porque donde realmente están ganando es por el dinero que ustedes meten. Entonces, si ustedes quieren seguir eh, detrás de estas personas y perdiendo dinero, síganlo haciendo. Pero vean que yo desde el, desde el 6 de julio les dije a todos ustedes que... Homes CNL era una estafa. Lo dije en el momento en el que todos estaban ganando dinero. Lo dije en el momento en el que nadie creía. Lo dije en el momento en el que todos tenían sus carteritas llenas de dinero. Y nadie creía que esto fuera una estafa. Y lo fue. Entonces, muchachos, esto es todo. Espero... Eh, que esta información sirva de algo, como siempre les digo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.